Gracias Amado, Francis y a todo el equipo de producción y gracias a la gente que como siempre nos ve aquí en Telenor. Miren, dos temas breves que tratar en el día de hoy. Primero, lo que está o lo que sucedió ayer en Brasil. Hace varios días, yo precisamente hablaba de eso. Aquí lo dije el 4 de noviembre del año 2020. Hablé de la justicia al favor del poder, del poder político. Y hablamos de eso aquí hace varios días en este programa. Y yo decía que... Está listo. Yo decía el 23 de marzo, eh, de febrero...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 y ojalá que así sea, va a ganar Andrés Arau, el candidato de Rafael Correa. Y Rafael Correa está condenado a ocho años de prisión en Ecuador. Estamos Oigan ahí. esto, si gana su candidato, esa sentencia le van a hacer así. No, no, no. míreme no no no. Eh. no, no, no. Ah, así le van a hacer esa sentencia...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 Lo pesado que es eso hasta que le toca. Se lo dije, muchachos, ¿verdad? Si ustedes se llevan de mí, anotan las cosas, se dieran cuenta de que hay cosas que se dan. Ayer, un juez del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, mírenlo ahí, gracias, qué equipo tan brillante, anuló toda la sentencia de Lula da Silva, ¡Oh, sorpresa! Eh, ¿Hay que ser un genio para, para entender eso? No. ¿Hay que ser un genio para entender lo que va a suceder en, en, en Ecuador si gana el candidato de Rafael Correa? No. ¿Hay que ser un genio para entender lo que sucedió en Bolivia cuando acusaron al presidente Evo Morales de fraude y de otros casos lo de, bueno, lo, lo, lo, lo exiliaron? Lo sacaron del país prácticamente, lo persiguieron y ahora resulta que es el ídolo de Bolivia. Y así sucesivamente ha sucedido en gran parte de América Latina. Yo le digo a la gente, anoten, porque lo que nosotros decimos aquí no lo decimos para complacer a nadie, sino para, para eh, eh, hacerle entender a la sociedad que tiene que mirar un poquito más allá de lo que le presentan los titulares. Brasil cuando la condena se fue abajo Lula da Silva. Ahí en ese video, hace varios días, yo le decía a ustedes, ¿va a, va a ser presidente de Brasil, Lula da Silva, anoten la fecha. Le decía, y van a anular esa sentencia, anoten la fecha, anulada. Y así sucesivamente va a suceder en gran parte de, cómo ha sucedido, de América Latina, incluyendo la República Dominicana. Porque la justicia no se puede poner al servicio del poder político, no se puede jugar con eso, porque se daña. Y aquí hay gente que se está prestando a eso en la República Dominicana. Dejemos que el tiempo pase. Por otro lado, miren, Omega. Eh, la República Dominicana le ha aguantado de todo a Omega. Ahora él tiene la cabeza amarilla. Artista, y si se le permite. Pero, señores, miren, a Omega le hemos aguantado de todo. Primero, gol golpeaba gente en la calle. galleta le daba a la gente. Luego, Supuestamente, bueno, supuestamente no, una condena en su contra. Golpeaba pareja, ¿verdad? Sus parejas. Fue condenado. Estuvo preso. Sale, señores. Sale con un acuerdo, una cuestión. Y entonces aparece en un video amenazando a un chofer de carro público con una arma de fuego. Quisieron decir que no, que era una pistola de, de, de, de eléctrica, que no, que aquello, que lo otro. Muchísimas cosas intentaron decir ahí para buscarle la vuelta. Atención a la conducta de Omega. De acuerdo a lo que, y aquí está Amado que es eh, experto en criminología, la conducta de Omega es la de un inadaptado social. Omega... No cabe en la sociedad. Entiéndanlo. Omega va a volver a caer preso por una desgracia. Y ustedes lo están viendo. Y un día comete un hecho muy grave y entonces ese hecho lo va a mantener detenido por muchos años. A Omega, lamentablemente, yo soy de los que eh, promueve eso. Aunque hay mucha gente que no. Los que no caben en la sociedad hay que sacarlos. Dirían Estados Unidos... ¿Qué pena de muerte? No, yo no estoy de acuerdo nunca con la pena de muerte. Pero yo estoy de acuerdo con un sistema, ya luego, más adelante en, en, en mi vida, voy a plantear eso eh, eh, con una base ¿verdad? Eh, eh, eh, sustentada. Yo estoy de acuerdo con que cuando una gente rompe el contrato social, te guardamos en prisión y hasta que tú no logres demostrarle a, a, a la sociedad que tú ya estás arrepentido de eso y que estás adaptado de nuevo, no puedes salirme de ahí, aunque si tu anda, condena ya haya pasado. Si tú andas por esa idea, dos libros tienes que leer, el de Enrique Ferri, Sociología uh -huh. Criminal, y te, sí. y te tiene que leer a Jeremías Bentham. So, los utilitaristas Leía Ferri, los, utilitaristas, entonces, los pero, utilitaristas con Bentham y Ferri con la defensa social andan por el, ese camino. Y que la sociología sabes, criminal. Miren qué miren que, que resulta. Cuando una persona delinque y en la cárcel o en el lugar que esté, porque no necesariamente tiene que ser una cárcel, puede ser un lugar para, para enfermos mentales o para personas que tengan problemas de conducta, que tampoco necesariamente tienen que estar locos, ¿verdad? Eh, o, o con esto eh, eh, yo no sé ni cómo llamarlo, no soy psiquiatra, esta persona no logra demostrar ...que está apto para volver a la sociedad... ...hay que sacarlo de la sociedad... ...porque son un, un peligro potencial... ...señores... ...Omega omega no puede estar en la sociedad... ...Omega es, es un inadaptado social... ...no sé qué término utilizaríamos... ...pero no debe estar en la sociedad... ...no debe andar en las calles de la República Dominicana... ...usted dirá... ...¿y qué hacemos con él? ...lo metemos preso... ...esa es una opción... ...¿qué hacemos con él? ...lo llevamos a un centro de rehabilitación... Para que eh, con un grupo de profesionales de la conducta tratemos de, de, de adecuar la conducta de Omega a la sociedad. Puede ser, pero en la sociedad no puede estar sin control, porque Omega no puede controlarse. Y por tanto, mañana va a cometer una desgracia, mañana le va a pegar un tiro a una gente Y entonces, ¿quiénes van a ser culpables? Nosotros, la sociedad, y especialmente las autoridades que lo están viendo, que él es reincidente en la violencia, ¿coño, y no hacen nada? Sí. Pero, Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿Ustedes están viendo que Omega es un tipo violento que no logra controlar sus impulsos, que anda incluso con un arma de fuego y lo vamos a dejar en la sociedad? Aunque después se dijo que era una pistola de jugar pinball. No, no. ¿Sabes lo que es el pinball? ping pong? Una todo. vaina de, que tira como una bolita de, de pintura. No, de, yo no sé qué raro nos dijeron Israel, una pistola de agua? Una pistola de agua, señores, pero por Dios, hay que ver la actitud. Pongan el video para que ustedes vean. Miren la actitud que tiene él, miren. Miren que tiene el arma en, en, su, en, en su mano derecha. ¿Lo ven? Él es derecho. Y fíjense ustedes que él está prácticamente encima del chofer. ¿Qué hace él con esa arma? ¿Amenazando? Oye, ahí se configura. A mí no me puede decir que no. Eso es amenaza. Pues el tipo tiene una media de fuego. Él pudo haberla tenido eh, eh, eh, colocada, verdad, en su pantalón. No, Félix Pote dijo que ya se pidió excusa. El claro, padre. no, van a hacer de todo porque Félix Pote lo que está buscando como buen abogado es cuarto. Y eso está bien, yo le no puedo criticar no, no, a Félix Pote por eso. Abogado, entonces los abogados nada más buscan cuarto. Bueno, bueno. ¿Cuál es el objetivo de.? No, no, si, si tú te ves no, acá, no, ve acá, pero un momentito. No, no, tú me no. decías a mí que no. tú vas a la justicia eh, no, no, no, no. Eh, con, oe... como filántropo. No, no, no, la filantropía. No, no tú vas por cuarto no, a no, los no, tribunales, no, no, no dejate de eso. Eh. Si yo me dedico a esto. Está bien, atención a todos los presos que no, están en la fortaleza. No, Francis Fran lo va a defender gratis. Pero ven acá, ya entonces? Yo lo ¿Pues que estoy diciendo que no, todo lo, no los abogados no son... Pero Ahora claro se está que preocupando. Sí. No, no, no, para nada. Porque siempre he estado de acuerdo con ahí? que se le dé asistencia. Para eso, eh. está lo, para eso está el servicio de... de Precisamente, de, de, Pero espérate no una lo cosa. por dinero. Pero Tú escúchame, sí, y yo, lo mamá. que pasa es que yo esperaba de Ay, ti, coño. lo que esperaba de ti era que evaluaras a Félix Porte, que como un redentor dijo que iba a ser el defensor y abogado del de la de la víctima de la víctima pero que lo caño. que pero al momento sí, viene ya Dios. con una foto es un vedeto del del de, de, del ejercicio que pero no es lo mismo bien. cuáles son mis objetivos pero él está yo bien. me dedico al derecho pero bien, bien. Óyeme, si fuera pero yo no quisiera con... lo mismo yo trataba... no de... para nada claro que sí lo que pasa es que tú tienes que saber yo que tengo medio... Momento... Tú ¿Estás? me has visto a mí utilizar pero este medio para, para darme bombo de que yo he, yo he ayudado a muchísima gente y lo he hecho bien, sin pagarme un Facebook centavo. Hay se que erradicar... Es que eso es marketing. Son, no. Y eso hay que respetarse, pero es un marketing, igual que lo hizo José Hopperman con el caso... Sí. Eh, cuestión aquí, ¿sí bueno, ¿cómo se llama? Eh, de lo han logrado, Espera. pero miren qué condiciones está en la sociedad. Eh. Pero, pa, pero para él eso fue un boom, so lo un show, lo colocó en el mapa, no, no como están se ayudando dice. Y entonces... Mira, esos son claro. malos. Los dos son mal referentes. Entonces, miren, Omega, Omega, señores, es un peligro para la sociedad. Peligro. Se lo estoy advirtiendo. Es un peligro para la sociedad. Y no debe estar en la sociedad. Hay que sacarlo del sistema. Hay que llevarlo a un, a pero, un centro de rehabilitación. Pero muy injusto. Omega psíquica. solamente. No sé, porque yo no puedo decir que ni, que, ni que tiene problemas emocionales, ni que tiene otro, Que eso Omega tiene que solamente. decirlo un profesional de la conducta. Ahora. Lo que si usted le anota a Omega, la primera conducta con la segunda, con la tercera, con la cuarta y con la quinta, lleva un, lleva un, un rosario un uh, y es un patrón que patrón se repite. Significa que mañana, patrón. en un arranque de esos, de esos piques que le dan a Omega y, eso de, y esos, esas ínfulas de poder que él tiene, sí. va a cometer una desgracia. Sí. Y ojalá, y ojalá la sociedad no se arrepienta de haberle permitido. ¿hmm? de haberle permitido salir de donde debió estar. Omega es un inadaptado social, no puede estar en la sociedad y hay que sacarlo de ella hasta tanto él logre demostrarle a, a nuestro pueblo que ya está apto para vivir en ella cumpliendo con el contrato social. Bien, señor. Gracias a Yerian por el tema.